Tatañu mandia cha mandía chan a Jerusalén, mabikopakwa, Kunandian unan griego, mandian griego iya, chan a yateinana, manunda lipe, ra betsaida chen Galilea, draka, te eke malipe, chintun iya. Yo, tata, kunindikandi chin Jesús, katindra, tajan que era chacatito un rayi, no marana ni andre, tan indubindiandra, chacatito un nu jesu, ta jesu, te enaka chindra. Chaqueta maoraña ni cubimaras en dio, nu cru y mañibi manibi, nyayaka nurakui, dichaba iñaka inchindo, nyatutubi koyoji na machiti trigu, nu tachi iyi, ni ma ñi, Tatukubiyi, dub akua matatayi niko, tamaraya akua nindoka no, honi nina animara non dió en deni, tamara tobe con era, manyu nini era no ko ora en tatu iya kuni ha nui. natandi kunachatai matimano nikoi, ikaniko maraja atinionui ya. Tatu iyon da yoja atiyon nui. Dama tateini tini uranandia. Yando ba anacanini. Tanayi iyoyi nyakain kain. Conindo. A iyoyi nia chindio. Tata nahaka numa Numatondo oninde i. Conindo. Nacu kain takan. Tikuenda i kambachi. Katira. Taganku. Tajama jesu. Te enna kara chindio yo o tata natinyo en tanhakat na no katira tahate enaka enak amata te yo un dioma iti andivi tahanakat no masivi tachatinyo i banihan di koy katye tamanye be ka imaika nyachin ni manya ku takaana te tayo ta ingana nya te e kaana intatinyo taha atinyo nun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 Niha inya na chana no koi iya kun nihesu kara na kwa nikubira taha te na diu chin indiña yakan ayi no dio yama kristu nikora indeni tachito na un yamarase nibi tachin dio y uy na kubira darakumarase tu tubatagan katina Taha Jesús, te ena cara china. Niko ga manyunya mundo nundo, manyunyiviya, batia tiempo jacamba na nando ando, ora juni y yoga, mañana don chinundo nundo, inindo, ma ora nindo na, batia ta manuna, na chitona, daiti Na en Kamaraku, ka Tabaku maracu, tabaco, maníu, ya nundo, don de chino do, tal cuando tal cuajo taha que en diora cuara, era nuna.